Digamos, siempre hay detrás una idea, siempre una idea de, de tratar de transmitir esto de, de algún concepto eh, humano, político, social, digamos, todos los, los trabajos que, que yo hago como realizadora y desde mi punto de vista seguramente van a tratar de, de tirar alguna idea en algún sentido. y... Y por eso yo creo que, que y aliento fervientemente de este trabajo que ustedes tienen por delante, eh, digamos que, porque es apasionante, es apasionante pensar que, que a partir de, de, este, de este plan los, los jóvenes van a generar ellos sus propios contenidos y los van a poder distribuir entre sus compañeros, entre sus pares, o a lo mejor de una escuela de, de Mendoza, ese, ese documental que hicieron sobre ciencias naturales les sirva a los chicos no sé de, de méxico o, o en buenos aires o donde sea y eh, digamos creo que que los resultados tal vez se van a ver a largo plazo pero que seguramente van a ser maravillosos porque porque digo esto generar seres jóvenes con donde se les se les dé la posibilidad de tener un punto de vista propio, eh, eso seguramente va a hacer eh, ciudadanos más seguros, más interesantes, más ricos, eh, más democráticos. Y, y entonces creo que, que ese es el, el gran desafío. Así que los felicito por, por el hermoso trabajo que tienen por delante. Gracias.